Hola mucho gusto mi nombre es Cristian Muñoz y en este pequeño video les mostraré algunas de las opciones que tiene Signals bueno lo primero que vamos a hacer es, es ir a la App Store o a la Play Store y descargar Signals después eh, debemos abrir la, la aplicación y lo primero que nos aparecerá será esta pantalla que dice lleva la privacidad contigo sé que tú mismo en sé tú mismo en todos tus mensajes Listo, entonces ahí después le damos adelante y el vinculará nuestros contactos automáticamente si nosotros lo permitimos, ¿cierto? Igual los números. Posterior a esto debemos ingresar nuestro número de celular para que nos llegue el mensaje eh, autorizando la, la verificación de signals en nuestro celular. Entonces esperamos un momento a que nos llegue el mensaje de verificación. Y cuando este llegue se copiará automáticamente dentro del, del panel acá de, de Signals. Entonces esperamos un momento. Ahí ya está, ya entró. Y posterior a esto vamos a seleccionar una clave que nosotros queramos. Que sea de fácil recordación para nosotros. Entonces ahí voy a poner una. Y esperamos un momento a que a que esta se guarde, cierto bueno, ya después de esto eh, elegimos nuestro nombre eh, de usuario entonces aquí completamos el perfil en este caso yo voy a poner cristian Muñoz <coughs> y ya, cuando estemos esta es la pantalla principal de, sig de Signals eh, como ven hay una cámara y un lápiz cierto, cuando le damos al lápiz la aplicación eh, buscará todas las personas que tengan eh, instalado esta app con, la, con las que podemos conversar en este momento, ¿cierto? Entonces, aquí está buscando y estos son mis contactos que, te, que tienen Signals, entonces por ejemplo a la hora, le voy a hablar a, a mi primo, a copiar hola y le envío el mensaje. Bueno, Lo bueno que tiene Signals es que es, un, es una aplicación que permite también mandar notas de voz eh, igual que WhatsApp pero esta es un poco más más segura porque cada, cada persona tiene cifrado sus mensajes cierto no es tan no es tan abierto como WhatsApp entonces eh, acá digamos que por así decirlo cada persona eh, tiene más seguridad y eh, podemos eh, hacer prácticamente lo mismo que WhatsApp podemos enviar imágenes podemos enviar Notas de voz, podemos enviar eh, emoticones. Acá por ejemplo me voy a tomar una foto y tiene una opción muy bacana que es tapar la cara, ¿cierto? Entonces en ese momento voy a tapar mi cara y la, la, la borra automáticamente. Eh, bueno, dentro de Signals también podemos poner el fondo de color negro, un tema oscuro por, para las personas que les gusta más el negro. Y no se cansen de los ojos. Muchas gracias por ver el video. Cualquier duda acerca de esta aplicación pueden ir al Media Lab EA Fit de la maestría en comunicación transmedia.